Hola chicos y estamos nuevamente en un video para el canal donde vamos a seguir poniéndonos al día ya que teníamos varios días de no subir video eh, vamos a ponernos al día con la información que está surgiendo con respecto a Omega Pro eh, algo que ustedes me pasaron es un audio de uno de estos supuestos líderes o rangos más, más altos donde él explica más o menos cuál es la situación eh, que está viviendo la compañía entonces vamos a ponerlo para que ustedes lo logren eh, escuchar déjenme ver si sí, por aquí y listo aquí estamos lo del zoom no se va a realizar ya que creo que pues y entiendo que son fechas que todo el mundo andamos haciendo algo, y pues muchas personas me dijeron que no iban a poder el día de ahora. Este, algunos me confirmaron, pero yo creo que, pues bueno, no va a haber la necesidad de. Aquí pusimos un contador de este porque eh, logré detectar que esta persona eh, repite mucho, tiene esta muletilla, entonces no sé, me dio por, <ríe> por ponerlo ahí. Eh, ¿Y qué se me hizo? Aquí está conectarnos por Zoom, les voy a mandar el audio explicándoles y transmitiéndoles toda la información al final de cuentas yo sé y entiendo que la única pregunta o lo único que queremos escuchar es ¿qué onda con el dinero? Sí, aquí digamos, todo lo que se diga además está de sobra, la gente lo que quiere saber es qué va a pasar con su dinero o sea, nada de que broker de que token, de que pulse, de que nada de esto, de que metaverso de que las tarjetas o sea, nada de eso. Aquí la gente lo que realmente quiere es que le devuelvan su dinero y no volver a saber nada más de Omega Pro. Eh, ya se fue la compañía, eh, ya no vamos a recuperar el dinero o qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, voy a tratar de explicarles. Yo ya estuve en una junta que la verdad estuvo a bastante larga, donde dieron una explicación a detalle. Pero <coughs> este yo a ustedes pues los voy a resumir. Para no causar tanto, pues, tanto tiempo Y yo sé que ahorita van a estar muy ocupados Bueno Principalmente, ¿qué fue lo que pasó con Omega Pro? Omega Pro ¿Qué fue lo que sucedió con Omega Pro? Vamos a ver, ¿qué nos dice este señor? Eh, fue atacado por un hacker en, Dentro de, de lo que viene siendo nuestro sistema O nuestro back office va en... Perdón por el texto que están viendo Lo hice con una inteligencia artificial Que... Eh, reconoce audios y transcribe el video y hay algunas palabras sobre todo las que están en inglés que las traduce mal pero no le presten atención a eso solamente al audio en un momento vaya hasta, hasta cierto punto en ningún momento el dinero estuvo en riesgo porque lo que estaban haciendo eh, lo que estaban realizando era hackeando cuentas de usuarios esto quiere decir que muchas personas pues ustedes saben que que todavía hay muchas personas que caen en el hecho de que les, si les piden sus contraseñas sus usuarios o entraban a páginas que no eran estaban hackeando cuentas de usuarios hasta donde ellos estaban como creando cuentas falsas era eso no oficiales de omega pro pues les, les podían tumbar lo que era el, el usuario la contraseña de su back office entonces mediante eh, esta o, o incluso lo de su correo electrónico, porque tú sabes que no puedes retirar dinero si no es por medio de tu correo electrónico. Entonces, llegó a un, a un punto donde <coughs> había muchos retiros <risa> que, que realmente la gente no estaba solicitando. Y por... Aquí es error del audio, no, no crean que fue que se fue el audio que ustedes están escuchando. Por eso la compañía decidió detener el back office para poder. Ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces entró en mantenimiento. Por lo cual vieron que ya el problema era demasiado grande y no pudieron hacer nada más que mantenerlo cerrado. Y. O sea, por un hacker tuvieron que cerrar la compañía. Por... O sea. Eso es tan ilógico, tan ilógico. Ahora, vuelvo y repito, algo que yo les había mencionado anteriormente. Eh, se estuvieron. Eh, reforzando sus argumentos diciendo de que habían eh, bancos que estuvieron también hackeados y que eh, en esa misma colada se fue Omega Pro mi pregunta es, todos estos bancos de Vivienda, Bancolombia eh, todos estos bancos eh, colombianos hasta la fecha, después de estos hackeos, siguen funcionando al 100% ¿por qué Omega Pro no? bueno pues porque todo esto es una eh, eh, bill Otraña. para que ustedes eh, sigan eh, esperando su dinero sigan esto es lo que se le llama un eh, slow exit scam eh, lo cual lo que pretenden es alargar esto lo máximo posible para que la gente se les vaya olvidando vayan perdiendo un poquito la fe ahora ustedes con este nuevo broker que hay van a tener que esperar un montón de meses más cuando se cumpla este plazo algo más va a suceder y van a extender el tiempo otro poco más y cuando se cumpla ese plazo algo más va a suceder y así se la van a llevar eh, hasta que usted ya pierda la fe pierde la esperanza y se dé cuenta de que realmente ese dinero no lo va a recuperar de parar lo que viene siendo las los retiros de dinero para poder llegar al, al mero asunto de cuál era el problema esto se ha estado a la... Perdón, perdón, perdón, me acabo de dar cuenta que el audio estaba demasiado duro, no me he dado cuenta, perdón, dos minutos y medio después, sí, perdón. bastante y yo creo que todos llegamos a un punto de decir, bueno, la compañía eh, no da explicaciones como tal, lo único que decían era lo del hacker y pues pero hasta donde se sabe, pues si es real, <coughs> entonces... El día de, en esta semana, no recuerdo el día exactamente, nuestro líder Charlie viajó a Monterrey junto con todos los ya, diamantes ya. de aquí de México para reunirse con, con Silva, que es un, uno de los líderes más grandes de aquí de, de México y están en Monterrey para poderles transmitir todo lo que estaba pasando, ya que lo que no queremos es que este se salga de contexto y la verdad es que al final de cuentas, pues sí. mucha Perdon, gente perdón, luego lo perdón, toma perdón, mal manchete. o lo, tra lo transmite mal y probablemente eh, empiezan los rumores de una vez les, con les comento cosas que yo no les diga, ustedes podrán ver y no lo crean, ¿no? Si otra persona les comenta esto, siempre... ¿Manipulación dónde? Cuando no ven Crean solo en lo que yo digo. No vean información de otro lado. Donde manipulación. Venga de su líder ascendente, en este caso de conmigo, o si a ustedes los invitó alguno de los integrantes, que sea a contacto directo con la persona que te invitó, porque estamos bajando la información directamente con ustedes. Entonces, pues bueno, a raíz de esto, eh, han pasado ya varias semanas, incluso ya se tocaron en cuestión de meses, y la gente está muy desesperada. Entonces... La gente está que arde, la gente en cualquier momento algo va a pasar, no sé qué, pero algo va a pasar. Entonces la compañía estaba buscando una de las soluciones para decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, tu dinero está bien, está salvo, pero en este momento no, no puedes hacer uso de él. Obviamente a la hora que te... O sea, no le van a devolver su dinero. Si su dinero está salvo, pero no puedes hacer uso de él es porque no, no tienen tu dinero. O sí lo tienen, pero está secuestrado, no se lo van a dar jamás en la vida y todo esto como les digo son puras excusas dicen no puedes hacer uso de él eh, todas las personas pues lo primero que hacen es renegar y por qué porque pues lamentablemente muchas de las personas metieron un capital no digo que ustedes yo sé que muchos de, de los que están ustedes creen que ese dinero lo vayan a ver yo la verdad Trabajando conmigo metieron un capital que en este momento en su vida no les afecta. Yo sé que ustedes están generando bastante bien y que eh, ustedes pues, al final de cuentas saben en qué, está, en, en qué condiciones nos estamos metiendo porque siempre se les habló tal cual como son este tipo de compañías y los términos y condiciones que maneja esta compañía. Exacto. Hace tiempo yo había hecho un... un, un... Video. de hecho habíamos llamado a Juan David Muñetón, el asesor financiero colombiano de mucha confianza que ya ha estado participando en varios videos donde estuvimos hablando eh, de los, la, las, los términos y condiciones de Omega Pro que vimos que son una cosa que prácticamente entrar en Omega Pro y, y, y, y automáticamente aceptar esos términos y condiciones es prácticamente venderle tu alma al diablo porque ellos te están diciendo básicamente nosotros podemos llevarnos su dinero y usted no nos puede mandar, eso es lo que dicen esos términos y condiciones, no me creen vaya y vealos entren a la página de Omega Pro váyanse a la, a la sección de términos y condiciones, es una sección bastante larga, pero si usted se quiere informar de la fuente correcta, de la fuente que según usted es la que le da la información correcta, vaya a la página de Omega Pro y léalos, analícelos, para que ustedes vean que ellos pueden hacer con su dinero lo que quieran. Pero hay muchas personas que sí este, empiezan a tirar. Según ellos, porque legalmente eh, habría que hablar con un abogado a ver cómo está todo eso, pero eso es tema para otro video bastante hate, que empiezan a, a decir cosas que no, solamente porque porque tienen ese, ese enojo entonces pues bueno, lo que está haciendo ahorita la compañía va lo que va a hacer más bien en estos eh, siguientes días a partir del 23, el 23 hace com comunicado oficial, esta es información que les estamos adelantando esto es un video del <ríe> gato <ríe> es que este señor tose demasiado y repite mucho la palabra este... <ríe> perdón <ríe> Listo eh, Este es un comunicado adelantado eh, Atrasado, perdón eh, Pero tenía que sacarlo en algún momento Entonces eh, Lo saqué en ese momento, pero Ya el plazo del 24 al 29 Ya se cumplió Y lo que hicieron simplemente fue pasar a la gente De Omega Pro al Broker <ríe> Me va a dar eh, Reumatismo en las manos <ríe> Eh, de Omega Pro. O sea, se, pues, ya mañana, este, hace el co comunicado oficial y del 24 al 29 va a ser unos envíos de unos correos electrónicos a uno a cada uno de ustedes a sus cuentas a sus correos electrónicos va esto aquí qué es lo que va a pasar la compañía va a mover todo el capital porque como se los vuelvo a reiterar la compañía el capital no fue afectado la compañía tiene el dinero ellos admiten que tienen el dinero y no están escondiéndose ni tampoco tampoco están corriendo de aquí Entonces, lo mismo que hacen todos, ya lo vimos en el video anterior, de, se llamaba Omega Pro es de manual, y ustedes pueden ir a verlo, todos los que se van con el dinero de la gente, enseñan la cara y sale el corporativo, y siempre se llevan el dinero de la Entonces, gente. Entonces, lo que va a hacer la compañía es pasar todos estos fondos a... <coughs> perdón por la tos, eh, a un... A mí me causa gracia que, o sea... Grabar un audio así tan serio y que pasen estas cosas Está bien una o dos veces, pero todo el audio en esto Ay, perdón, se me fue el nombre del... La palabra que está buscando se llama un broker Ay, vaya, va a traspasar todo este dinero Vamos a comernos una galletita mientras se acuerda A, a otra empresa vaya, que es, es donde hacen eh, metatrader Y hacen trading y este esta compañía va a estar operando todo el capital de omega pro en lo que omega pro puede reiterar todo y, y reorganizar todo todo todo el, eh, los usuarios que nosotros tenemos se va a abrir un nuevo back office y este vamos a estar pues pasando para allá pero ya todo más oficial va este qué es lo que se va a hacer una vez que, <coughs> que que a ti te llegue un correo electrónico te va a dar un balance de todo tu capital vamos a poner un ejemplo este si alguien tiene una cuenta de mil dólares entonces vamos vas a decir que durante todo este tiempo a lo mejor tú ya tuviste la oportunidad de haber hecho un retiro de 500 dólares <coughs> por lo cual eh, la compañía te va a hacer un balance y te va a dar dos opciones te va a decir eh, quieres Retirar tu capital bajo los términos y condiciones que tenía Omega Pro Que dice si tú te re retiras Pues obviamente vas a tener una penalización por el 30% Y Obviamente no <coughs> eh, Esto de la penali penalización es algo totalmente absurdo Le, le deberían de dar a usted eh, Si usted entra hoy y se quiere salir mañana Le deberían de dar mínimo su capital semilla o sea el dinero inicial que usted invirtió si yo entré con 500 dólares a omega Pro y después de un mes 15 días no me ha generado nada me quiero salir deberían de darme mi dinero completo y este y se te va a dar todo tu dinero en este ejemplo de los mil dólares pues te estarían reiterando eh, la cantidad que, que realmente sea la que tienes por 500 dólares ya lo, lo retiraste por adelantado entonces estaría dando el 70% que viene siendo 700 dólares y solamente eh, el balance de lo que hayas retirado si tienes 500 dólares y ya lo retiraste por adelantado entonces está estando el por ciento en este caso si retiraste si ya tenías un acumulado de 500 dólares y los acabas de retirar pues bueno te, se, se supone que te deberían de haber tocado nada más 350 dólares y se va a hacer el ajuste ahí va a venir el total hasta donde yo tengo entendido y tú vas a poder decidir ok me quedo aquí con eh, trabajando el dinero directamente ya con con, con la nueva empresa este o... ¿Quién en su sano juicio va a dejar el dinero ahí trabajando o sea si le dan la oportunidad a la gente, les aseguro que el 90% de la gente, con todo lo que ha pasado este diciembre, que no, no tuvieron dinero para el, para el 24, 25 de diciembre, para fines de año, con todos los cambios, con todas las modificaciones, con todo lo que ha pasado, yo les aseguro que más del 90% de la gente, si le dan la oportunidad de, de salirse, se van a salir. ¿Qué pasa si se salen todos y tienen que pagarles a todos? Pues la pirámide se cae. Entonces, lo ponen como opción, pero nunca va a pasar. No va a pasar de que la gente vaya a tener el dinero, el 100% de las personas vayan a devolverle el dinero. Eso no va a pasar. Cuando mucho va a llegar el momento que le van a pagar a unos cuantos, como siempre sucede, sucedió en Smart CNL, sucedió en Pietra Verdi, sucedió en Ganancias Deportivas, sucedió en todas. Para extender un poco más el tiempo Dice, ya ahora sí estamos pagando Pero de 3 millones de personas Le pagan a 10 personas por día O sea, una cantidad irrisoria Totalmente Tomas la decisión y retiras todo tu capital Eso va a ser decisión propia de cada uno de ustedes Una vez que Tú tomes la decisión de que Tu dinero esté ahí en, eh, Trabajándolo con, con MetaTrader Este Vas a estar MetaTrader, MetaTrader es la aplicación o el software que se utiliza, lo que quería decir era un broker. Generando también intereses, ojo, ya no se van a triplicar las cuentas, solamente van a duplicar hasta donde tengo entendido. Y, eh. O sea, se, se pasó de ganar un 300% a un 200% en este, en este cambio de Omega Pro al broker y nadie dice nada. Cuando se suponía que eh, Juan Carlos Reynoso decía de que eh, ellos nunca iban a llegar a tocar el, el dinero de la gente, que no iban a bajar el, el, el rendimiento, pues así al descaro lo acaban de hacer. Este, y en seis meses la compañía va a reiterar otra vez todo ese capital que hay a Omega Pro para otra vez estar con, o continuar con lo que viene siendo el fondo de inversión tal cual. O sea, usted lleva esperando meses, que le paguen, esperes otros seis meses. Cuando lleguen esos seis meses más, vamos a ver qué va a pasar de aquí a eso. Pero solamente va a haber, va a haber cambios. Más adelante los van a, a estar dando, hasta donde yo sé, la compañía solamente va a duplicar en 14 meses. Que la neta está genial y lo genial, sí, muy genial. Otros es que, pues, la neta habla muy bien de la compañía, el hecho de que eh, reabra, porque esto nunca ha pasado, la verdad. Bajo mi experiencia, yo llevo dos compañías en la cual nos ha pasado algo parecido, por eso que nos entraron, vaya hasta miedos, de que ya lo hemos vivido, pero gracias a Dios aquí con Omega Pro demostrando que pues, él no va a ser igual que las demás. Demuestra cuando le pague la gente, no en ese momento, en este momento no está demostrando nada, está demostrando que es igual a todos los demás, justamente lo contrario. Entonces hay que esperar el correo electrónico que nos llegue y posteriormente tomar la decisión si retiras todo tu capital o obviamente con el 30% menos porque estás incumpliendo un, un contrato y este, eso todo el mundo ya lo sabíamos <coughs> o si los números dices, pues no me conviene pues lo dejas trabajando todavía y más adelante vas a poder retirar el dinero y me vas a preguntar oye Rafa, pero esto a qué sirve o sea, cómo está el hecho de que pues los hackers y todo eso, fue una mentira. Bueno, mira, ¿por qué están haciendo esto? Lo están haciendo mediante... Eh, la verdad es que la palabra se me fue. Broker, mijo, broker. Creo que para no terminar, para no parar el, el audio, eh, al rato les digo realmente el, el, la empresa, o, o como se le llaman a este tipo de empresas que... Vean que la, están tan desfamiliarizados con este tema que ni siquiera sabe cómo funciona esto ni siquiera sabía el nombre de broker yo me imagino que con omega Pro es la primera vez en su vida que escucha esta palabra van a manejar nuestro dinero y este ellos a la ese no lo conté déjenme ver bar ocupamos ver el bar eh, al okay, rato yes. les digo realmente el, el, la empresa o, o como se le llaman a este tipo de empresas que van a manejar nuestro dinero y este no ellos a la hora de que ¿Eh? tú tomes la decisión voy a poner el ejemplo eh, Araceli, Araceli tiene una de 3 mil dólares Araceli dice oye sabes qué yo nomás le retiré una vez una sola vez, la neta yo quiero retirar mis 3 mil dólares no importa que me penalicen este ya ahorita ella por lo ¿Por menos ¿por en una de sus sea, cuentas ha de estar eh, entre, no sé, dos mil dólares generados no, a lo mejor. No, no. Entonces, ¿qué le van a hacer? Le van a penalizar un 30% de los rendimientos y un 30% de su capital. Eh, entonces, eso quiere decir, y le van a descontar ya lo, lo que haya retirado anteriormente. Digamos un ejemplo con, con Araceli que tiene una de tres mil dólares, ella. Va a ser penalizada con 900 dólares y puede retirar 2100 dólares, pero también le van a dar de, lo, de las comisiones que ya tenía. Entonces, en este caso, si ya tenía unos 2000 dólares, le van a dar otros 1400 extras y le van a penalizar los 600 dólares de lo generado. Y si ya había sacado, no sé, 100, 200, 500 dólares, pues hay que restarle eso ahora, este él va a ser decisión de ella, ah, mejor sí, le va a decir, ah bueno está bien, Manterece. la verdad que yo confío en la empresa, la verdad que me está demostrando la empresa que si va seria, si va muy bien, este pues yo sigo trabajando el dinero, pues bueno si no, pues solamente retira ojo, todavía no tengo la información correcta si los retiros vayan a ser por medio de Bitso, pero yo sí les recomiendo que hay que descargar ¿Sí? la aplicación Bitso y poderlo eh, estar aumentando a su máxima capacidad, les van a pedir eh, INE, les van a pedir comprobante de domicilio, les van a pedir varias cosas oficiales porque Bitso es una empresa regulada y porque eh, a, bueno mencionando esto va encaminado también a lo que viene siendo esta nueva empresa que si Araceli tomó la decisión de retirar estos tres mil dólares qué es lo que va a pasar la empresa la va a decir ok pero como hay hackers y hay usuarios que la verdad yo no puedo confiar en ti nomás con usuario y contraseña lo que vamos a hacer aquí es que tú esto es peligrosísimo, o sea, usted, estando la, la Omega Pro como está, pasando todo lo que ha pasado, y esto, les repito, es lo que hacen todos. A mí me pasó con Pietra Verde. En ese momento yo hice videos sobre Pietra Verde y hablé sobre Pietra Verde. Y fue uno de los pocos casos que yo metí 50 dólares dentro de la compañía, que era el paquete mínimo. Y ahí estuve viendo todo el proceso, estuve metido en grupos y, todo, y yo hacía estos videos informando sobre lo que estaba pasando. Y recuerdo que en ese momento pidieron el KIC. Yo lo hice con eh, información falsa, lo llené, lo mandé, pero puse un número de teléfono mío real eh, para ver qué iban a hacer con esa información. Resulta que después de meses de que yo obviamente ya había caído eh, Pietra Verde me empiezan a llamar de otras compañías, otras estafas Ponzi, gente que no conocía a mí, no me conocían, empezaban a llegarme números totalmente desconocidos y ellos lo que hacen es que recu para ellos lo más importante es la información que tienen de todos ustedes. Si ustedes le brindan esta información, ellos lo que hacen básicamente es venderlo a eh, futuras empresas que van a empezar. Ellos saben que todo esto se mueve como un esquema Ponzi y a otra empresa que ellos se vayan o a otra empresa que quiera comprar todo este paquete de información se los venden y eh, ahí es donde lo empiezan a llamar a ustedes números desconocidos y usted dice ¿Pero de dónde me está llamando esta persona? Pues porque eh, si tú ya estuviste en Omega Pro sobre todo si fuiste líder, diamante, azul zafiro, Omega, rubí, rojo, plata, oro, bronce, lo que sea. Eh, si fuiste uno de estos rangos o que si simplemente un inversionista, ya estuviste dentro de un esquema Ponzi. Entonces, es más fácil meter a gente a un nuevo Ponzi que ya estuvo en un Ponzi. No a gente que no conoce esto. Entonces, esos datos se los venden a otras empresas para que... Eh, Hacer un mercadeo básicamente con ustedes. No sabemos qué papel le van a pedir, pero regularmente vas a tener que comprobar con tu INE, vas a poder con, tener que comprobar con documentos. Ahora, a saber qué más pueden hacer con toda esta información que ustedes les están pasando. Este Personales, creo que los que han hecho <coughs> cambio de, de correos electrónicos, ya han visto qué tipo de, de documentación les piden, que incluso a veces hasta el acta de nacimiento te lo pueden llegar a pedir y un estatus de tu est de estado de cuenta, donde tú vas a poder este, estar recibiendo tu capital. Probablemente, yo creo que lo van a hacer por medio de Bitso o cuenta directa, la verdad esa información no la tengo pero sé que les va a pedir ¿qué es lo que va a pasar? ojo con todos aquellos, yo sé que o por lo menos no estoy enterado según yo todos los de mi red y de mi para abajo, todos tenemos cuentas reales, cuentas que son de nosotros propios y quienes no van a poder retirar, gente de que metió con sus nombres a uh, menores de edad. ¿Por qué? Porque no van a poder, eh, o sea, cuando tú, esto se vuelve oficial, no van a poder retirar ese capital. Pero eso no quiere decir que lo vaya a perder, pues simplemente lo dejas trabajando seis meses en Meta Trader, y cuando vuelva a Omega Pro, Pro aproximadamente junio-julio del año 2023, podrán disponer todo de su capital. En todo ese tiempo, pues también le va a dar rendimiento. Entonces, bueno, este eh, solamente para ellos y si tú escribiste a tu mamá, a tu papá, a tu tío, es una boletilla una... buena para trabajar en esta persona que no sé ni quién sea, pero tienes que trabajar en eso. Pues obviamente quien tiene que mandar la documentación 14 veces, bueno, más dos que no conté, 16 veces con la palabra este es el nombre serio? y titular de la cuenta. Hasta ahorita es toda la información que yo tengo. La verdad, a mí me parece increíble. Le doy, soy bien sincero. Cállese, señora, váyase a la mierda. En, en mi persona, el capital que yo ahí tengo, <risa> la verdad es que si se llegase a perder, a mí no me afectaría, gracias a Dios, porque ya tengo esa mentalidad y tengo esta forma de trabajar. Mentalidad de tu mentalidad de tiburón bro pero al final de cuentas dinero yo los entiendo y si me cae el, el capital que yo tengo y puedo retirar capital lo haría entonces pues bueno si tú me vas a pedir un consejo qué hago rafa lo dejo lo, lo retiro solamente ustedes saben yo no puedo opinar en eso si tú tienes miedo si tú el momento para salirse de omega pro que yo lo dije en este canal lo dije en estos videos era cuando se podía ¿Se acuerdan muchos de ustedes que yo les dije, ahorita que tienen la oportunidad, sálganse? No vaya a ser que en algún momento ya no puedan sacar su dinero y no se puedan salir de Omega Pro. Se lo dije en algún momento. Y los que son seguidores de ese canal lo saben que es así. ¿Tienes deudas si tú realmente metiste un dinero que no tuviste que haber metido? Sácalo, sin ningún problema, eso es, lo, lo retiramos cuando te llegue tu correo, lo retiramos. Este, Una vez si a alguien le llega el correo, avíseme por favor por si les llega primero que a mí para ir yo este, avanzando con todo eso. Una vez que a mí me llegue el correo, lo voy a... Yo imagino a todos en los comentarios poniendo este empezar a hacer, unas cuentas a lo mejor las retiro para ver el proceso y otras cuentas las dejo para, para ver el, ambos procesos y, este, y poderles explicar eh, a detalle a ustedes entonces pues prácticamente esa es la información 17, 18 y 19 que no contamos información muy resumida la verdad creo que son 15 minutos muy muy resumida pero es esto es lo que hay, esto es lo que es y créanme que en lo personal yo eh, la verdad que es algo increíble lo que está haciendo Omega Pro, porque esto no lo habíamos visto en otros lados. Yo he perdido... En todos los ponzi lo habíamos visto. Eh, cientos de miles de pesos en una compañía, en otra... Yo he perdido cientos de miles de pesos en una compañía, La compañía en una compañía, en varios de ustedes... Varios de ustedes perdieron dinero conmigo en esas compañías y Omega, y Omega está haciendo esa diferencia perdieron dinero conmigo en esas compañías y omega está haciendo esa diferencia. Qué increíble. Espero lo tomen en cuenta. Que es caro. <risas> si quieren continuar aquí, adelante y si no, créanme que está en su postura. Al final de cuentas, como siempre les he dicho, es su propio dinero. Pues que tengan bonita noche. este Cualquier, 18 más 2, 20. cualquier duda, cualquier aclaración, pueden estarme contactando a mí y con... 20 veces en 15 minutos. Mucho gusto, yo los estaré eh, atendiendo, ¿va? Que tengan muy, muy bonita noche. Este, gente, eso fue todo por el video del de día de hoy. Eh, me está pegando el suelo en la cara. Y nos vemos hasta la próxima.